Hola, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, el televidente, eh, porque nos escuchan también en Cristianos en la Gloria Radio. Uh, hoy con un programa maravilloso. Eh, estaba viendo el Discovery Channel en español. Y mira que el, en este programa veía algo maravilloso que decía que los, que los libros de la historia nos dicen que solo 12 hombres han dejado su huella en la luna. 12, 12 hombres han dejado la huella en la luna. Y que el, el último, uno de últimos fue Harrison Smith, en diciembre 12 del 72, en el Apolo 17, nos habla que él fue uno de los, dos, un, de los 12 hombres que dejó huellas en la luna. Y esto me, cuando veía este artículo, yo pensaba... Dios, ¿cuántas personas han dejado, han dejado que tú dejes la huella tuya en sus corazones? Y es cuando el Señor me hablaba y me, y, y me llevaba a diferentes a ver, a versículos de su, a de, su, de, de su palabra, de su Biblia. ese libro hermoso que yo lo llamo con respeto, ese pasaporte hermoso que nos va a llevar a una, una eternidad, porque como, como somos embajadores del reino de los cielos y como embajadores del reino de los cielos, Debemos de, de dar una, una presencia intachable. Y es por eso que el Señor me llevaba a Proverbios 4:23 y, y hacía recordarle esos 12, 12 hombres que fueron a la luna y, y dejaron su huella en la luna. Eh, yo digo, ¿cuántas personas que tú a veces les golpeas golpea su corazón, la su corazón, golpeas y golpeas y golpeas y golpeas, y tú estás entrando en, en sus vidas, pero no dejan. Es por eso que en Proverbios 4.23 nos dice, ah, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Vemos que hay muchas personas como esos hombres que llegaron a la luna, ah, dejaron la huella de ellos allá, de sus zapatos, pero ellos, ellos, ellos iban con precaución, sabiendo que si llega a pasar algo, su vida acababa. Y es así que cuando tú entras en la vida de los corazones, yo le decía, Señor, ¿por qué la gente no deja que tú entres a sus vidas, a sus corazones? Y él me decía, porque la gente únicamente quiere dejar una huella en, en lo del mundo, pero no quiere ser esos grandes embajadores del reino de los cielos. Y es por eso que el título del Señor lo, uh, y, lo, y yo lo escribía dice, ¿quién ha dejado la huella en tu corazón? ¿Quién realmente ha dejado el, el Dios de, de este mundo o realmente el creador del cielo y de la tierra? ¿El padre de maldad tú has dejado que gobierne tu corazón o realmente Dios, el que te creó, el que antes que tuvieras, estuvieras en el vientre de tu madre sabía? Que, tú, él, ah, que sabía que tú eras, ibas a ser una persona difícil, que no ibas a dejar que entraras a, a tu corazón. Y es por eso que, una vez más, por, en ese proverbio maravilloso 4.23, porque sobre todas cosas guardadas, ah, cuida tu corazón porque de el maná la vida. de el maná de que el Señor esté en tu vida en todo lo que tú hagas, en el despertar, en el dormir, en que te, te dé alimento. Y es por eso que el Señor te está diciendo, realmente como yo hice ir a esos hombres, a, a, a esa luna, porque no me has dejado entrar a tu corazón? porque no me has dejado entrar en tu vida? porque no me has dejado entrar en ese espacio de orbital de lo espiritual y ser hacer una transformación en ti, en la drogadicción, en la prostitución, en, en, en el alcoholismo, en la violencia, en lo, que te está en lo que te está pasando en tu vida. Por eso el título es ¿Quién ha dejado la huella de tu corazón? Y el Señor nos lleva otro proverbio maravilloso, 27, 19. En el agua se refleja el rostro, escucha esto. En el agua se refleja lo, el rostro y en el corazón se refleja qué? la persona. En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la, la persona. Realmente como tú eres, la forma que tú estás demostrando, no demuestras, no demuestras ser esta persona que realmente tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón. Realmente no, no tienes a su Santo Espíritu. Pero como tú vienes a juzgarme, tú me estás diciendo, no te estoy juzgando, sino como embajador de reino de los cielos, como estos doce hombres que dejaron huella en la luna, y llega a otra civilización de otra de otro planeta o de otro lado a mirar esas huellas dirán quién ha dejado esas huellas y es así que con cuando eh, el señor toca tu corazón toca tu vida limpia ese corazón de toda esa maldad de todo lo que hay en ese corazón y llega a regresar una maldad va a decir no puedo entrar porque aquí Está Cristo. Aquí está la presencia de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso, ¿quién ha dejado realmente esa huella en tu vida? ¿Quién? ¿El padre de maldad o ese Dios vivo y de poder que dio a su Hijo? Dio a su Hijo para hacer una transformación, no únicamente en mí, en ti, sino en todo el mundo. Y es por eso que el Señor también nos lleva a Jeremías 29, 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo qué? De todo corazón. Tú realmente estás buscando de todo corazón como estos 12 hombres que realmente buscaban ir a, a la luna, buscaban pisar esa, esa, esa, eh, esa, ese satélite de nosotros y decir aquí llegamos, aquí pusimos nuestra, no, nuestro, la, la huella de los de, llamémoslo zapatos. Y marcamos una diferencia para los que vengan en el futuro. Y cuando alguien te vea y diga, wow, qué diferente es. Y yo te digo, eh, yo te digo a mí me ha pasado. Mucha gente que me conoció hace mucho tiempo y hoy en día me, eh, me escuchan hablar, me ven comportar, dirán, wow, qué diferente. No, ¿Qué idioma hablas? Hasta me dicen. ¿Qué, compor qué com comport te comportas tan diferente? A lo que tú eras antes. Porque he dejado mi huella. Que sea Cristo Jesús en mi vida. Por eso dice. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y yo estoy buscando al Señor de todo corazón. Y yo te invito. Que dejes a que el Señor conquiste tu corazón. Conquiste tu vida en el nombre poderoso de su nombre. Deja que el, el Espíritu Santo. Sea que gobierne ese hogar, ese trabajo, ese empleo en el nombre poderoso de Jesús Amado Rey poderoso, ah, Señor te amamos Un salmo maravilloso que nos dice el salmista 51.10 Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva la firmeza de mi espíritu Cuando el Señor me daba esta palabra yo recordaba a estos hombres, uh, a los que estaban en la tierra, no no, me vayan a, no nos vayan a descomunicarnos, manténganos en contacto, porque si nos comunicamos pasa algo, aquí ya perdemos. Como yo digo, perdemos el año y nos morimos. Así es con el Señor. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No, Padre Santo, no me sueltes. No me sueltes, Padre Celestial. Esté conmigo todo el tiempo, Padre Celestial Yo voy a estar en esa oración, en esa comunión, Señor En esos devocionales, Padre Amado Y yo voy a estar en tu presencia, Padre Amado En el nombre poderoso de, de Jesús Y, re, y, y renueva la firmeza de mi espíritu el que cuando yo regrese a, a mi casa Porque esta no es nuestra casa, esto es algo pasajero A nuestra casa, digamos, lo hicimos Así fueron esos astronautas, Llegaron, fueron a la luna y ellos sabían que ese no era su hogar. Ellos tenían que regresar a la tierra donde estaba su hogar y demostrar que ellos fueron unos grandes embajadores del de reino de los cielos. Así es lo que debemos hacer nosotros. Ezequiel 36, 26. mira lo que nos dice el Señor: Les daré un, corazon, un nuevo corazón y les. Infundiré un espíritu nuevo. Les uh, quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne. El Señor nos está hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Una vez más, 12 hombres dejaron huella en la luna. Al, al, de que, al dejar que tú dejes que el Señor deje huella en tu corazón, ¿en cuántas personas más? tú vas a dejar esa huella, ¿en cuántas personas más van a decir, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios, y van a, y van a decir, yo quiero ir donde ellos, donde, de donde ellos son, en el nombre poderoso de Jesús, Sal, uh, y ya para terminar, un hermoso, uh, un hermo, eh, este, eh, este hermoso versículo Romanos 5.8, Romanos 5.8 nos dice, pero Dios, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira lo que el Señor hizo con estos hombres. Ellos trataron mucho tiempo, muchas cosas. Hicieron eh, muchas... muchas uh, muchas veces tratar de ir a la luna conquistarla conquistarla o no conquistarla sino pisar y llegar a ese punto ¿cuántas veces tú has tratado de llegar a los pies del Señor y decir Señor conquístame Señor transformame Señor conviértame en un gran adorador en espíritu y en verdad lo has hecho si no lo has hecho te invito a que Abras el corazón al Señor y di, Padre Celestial, Padre la gloria. En este momento, Señor, te doy gracias, gloria y honra por todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Te doy, agradezco, Señor, por mi hogar, por mi padre, por mi madre, por mis hijos. De lo que, a, lo, a lo que tú tengas. Te doy gracias, Señor, porque quiero que dejes y has dejado huellas en las personas que he conocido. Quiero que dejes más huellas en mi corazón. Quiero que me, me enseñes, Padre Amado, a poder ser ese, esa gran embajadora o embajador. Ser ese gran ser ser hijo, ese gran padre, esa gran madre. Ser esa transformación para otro Señor, como ese instrumento que soy. Padre Amado, para la Gloria, te reconozco, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te reconozco, Padre Celestial, que desde hoy... Voy a abrir más las puertas de mi corazón y voy a dejar que tú gobiernes toda mi vida en el nombre poderoso de tu nombre. Amado Rey, como esos doce hombres que pisaron y dejaron huella en la luna, así también voy a dejar que, mi, que di, mi esposa, mi esposo, mis hijos sean transformados y que ellos sean gran fruto para el reino de los cielos. Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos de Cristianos y la Gloria, querido oyente, esto ha sido otra misión maravillosa. Recuerda que dejar que el Señor deje esa huella en tu corazón. A Dios, el ser Dios de vivo de poder, no de maldad. Es, eh, no, no nos conviene. No, no nos conviene. Y ha hecho muchas maldades en nuestra vida. Queremos hacer Dios vivo y de poder al que ha transformado nuestras vidas, a quien nos ha enseñado quién es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Y que nos ha dejado a ese gran consolador que es el Espíritu Santo. Recuerda que estamos en gloria para hablar de Dios. Bendiciones.